Buenos días. Empezamos la sesión con el primer punto del orden del día, que es la celebración de dos comparecencias. Y en primer lugar, eh, intervendrá eh, por, en representación de la Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica para explicar las barreras existentes a la producción de energía fotovoltaica y la planificación energética necesaria para facilitar su implantación el señor don Juan Castro Gil Amigo, secretario de Ampier. Tiene usted la palabra. y estimados señores, en primer lugar quisiera agradecer en nombre de las 5.000 eh, familias productoras de energía fotovoltaica que representa mi asociación la posibilidad de que nuestras demandas nuestras demandas sean oídas por ustedes. En especial quisiera agradecérselo eh, más en particular a los grupos parlamentarios socialistas, Guerra republicana y grupo confederal unidos podemos en común Podem marea por habernos traído aquí. Eh, realmente es una muestra de interactuación con aquellas, con aquellas familias que, desgraciadamente, no se produce con demasiada frecuencia en el ámbito de la energía. Ustedes eh, han traído aquí a todas, a todas aquellas familias a que les cuenten la experiencia de su experiencia en la última década en el desarrollo renovable en España y traer los análisis y conclusiones que podemos obtener de aquella experiencia. Para ello, pese a que mi profesión es de abogado, no les voy a hablar de leyes porque en veinte minutos no, no tendría mucho tiempo para explicarles nada. Mi intención es traerle conceptos, hablarle de decisiones equivocadas o de oportunidades que se están dejando pasar, con el ánimo de, con humildad, resultar mínimamente inspirador para su labor legislativa que es lo que por lo menos intentaré. No hace falta que les cuente que el, el colectivo al que represento aglutina a miles de familias que un día decidieron invertir en energía solar al calor de políticas comunitarias que fueron aplicadas en nuestro país entre el año 2004 y el año 2010. Tampoco hace falta que les cuente que aquellas directivas europeas exigían al Reino de España el cumplimiento de una serie de objetivos de implementación de renovables que sin la inversión privada no se hubiesen podido producir. Quizás por esa necesidad de captación, durante todos aquellos, la Administración publicitaba en sus redes que el sol podía ser nuestro, de los ciudadanos. Cuando realizaron aquellas cuantiosas inversiones, presumo que, que también entenderán que toda aquella gente suponía que la garantía de que su inversión estuviese defendida por el Estado de algo tenía que valer. Desde entonces hasta ahora, los derechos retributivos de aquellas familias han sido minorados en nueve ocasiones, siendo, sin género de dudas, la última reforma eléctrica la puntilla definitiva para muchos de ellos, alcanzando recortes de hasta el 45%. Eh, sé que algunos de ustedes me dirán, oh, Juan, mira, que los tribunales han validado casi todos los recortes realizados a los gobiernos España, por los gobiernos de España. Y es aquí donde me gustaría evidenciar la primera de las grandes barreras que tiene el desarrollo renovable social en España, que es para lo que me han traído. Sin duda, la inseguridad jurídica es una lacra execrable que está envenenando sin género de dudas y hasta límites inimaginables la regulación energética de nuestro país. Pero ya se convierte en una enfermedad endémica cuando va acompañada de la desigualdad. Decía Aristóteles que justicia es tratar a los que son igual de forma igual y a los que son desiguales de forma desigual. Y ese axioma también ha llegado a nuestra jurisprudencia, aunque desgraciadamente a veces se les olvide. En España se han aceptado que los nacionales que habían invertido en fotovoltaica se les podía recortar sus derechos retributivos hasta la extenuación, porque tenían que haber previsto que eso podía suceder. Quizás alguna gran compañía, con cientos de abogados, con cientos de ingenieros y con algún exalto cargo en su consejo de administración, podían haberlo previsto, que todo esto iba a cambiar. Pero Marisol, Paco, Alberto, Julia y tantos otros jamás hubiesen podido imaginar que aquello que ponía el boletín oficial del Estado les iba a engañar, les iba a llevar a la ruina no hay justicia si no hay verdadera igualdad. De la misma manera, aún no hace mucho tiempo el defensor del pueblo lo llegó a manifestar por escrito en un informe. Decía que no hay justicia material cuando un fondo de inversión canadiense puede conseguir mediante un arbitraje que es que el Reino de España le resarza de todo este disparate, mientras que los españoles pierden sus plantas a manos de los bancos que les financiaron sus instalaciones a tipos del 6%. Esta es la primera barrera, la inseguridad jurídica y la desigualdad. Hace unos días vi un anuncio publicado por el Tesoro Público que decía obligaciones del Estado, con la garantía que da un gran país. Sin duda me hizo pensar es imprescindible abordar el problema de toda esta gente de alguna manera, pues difícilmente se puede eh, plantar un futuro esperanzador sobre tierra quemada, sobre tierra abrasada. La segunda gran barrera que es necesario derrumbar es la conciencia social. Desgraciadamente, eh, como en otros ámbitos de la sociedad, Demasiada gente se ha acostumbrado a pensar sobre las cosas en base a lo que define su trinchera política, en la que cada uno libremente a veces cree estar, sin parar a valorar que hay cuestiones que no debieran tener color político. Desde luego, la protección del medio ambiente, por un lado, es una de ellas, pero la confianza, la fiabilidad de las normas, tiene que ser otra de ellas. Estos dos principios debieran de estar adheridos a las columnas de este edificio. Y, sin embargo, no es así. Para contrarrestar las protestas legítimas de todas estas familias durante todos estos años, que las han pasado canutas por haber invertido en energía solar, altos cargos del Gobierno de España y algunos entornos muy cercanos, durante estos últimos años nos han llamado cazaprimas, advenedizos, Terratenientes, aprovechados, sanguijuelas. Existen cientos de ejemplos, cientos, incluso de personas cercanas al propio partido del gobierno, que han tenido, que no, que no han querido significarse que verdaderamente eran productores de energía fotovoltaica, porque se sentían avergonzados por haber invertido en ello. Increíble. Además de engañados, insultados. Esto, sin duda, es la segunda barrera terrible. Es imprescindible que esa tendencia se revierta. Impulsar la generación renovable, la participación sostenible, no puede tener som la sombra de la crítica por parte de la Administración, por parte del Estado. Es inconcebible, no pasa en, ningún otro, en ninguna otra parte del mundo. Muy recientemente, un alto representante energético del Gobierno nos dijo, sin ruborizarse, que la generación de la energía no era un negocio para los ciudadanos, que era solo para las empresas especialistas del sector. Ese pensamiento, enraizado en la actual Dirección Energética Española, entendemos que es clarísimamente equivocado. No es posible que un sector estratégico de salida ya se encuentre capado a una parte de la sociedad. Sin duda, ese pensamiento es el que encontramos en la política claramente desincentivadora del autoconsumo, que de una manera también claramente a contracorriente del resto del mundo está apostando por poner trabas administrativas, técnicas y económicas a la autogeneración doméstica, comunitaria o empresarial pero también lo hemos visto en el procedimiento de las nuevas subastas renovables del año pasado, que prácticamente impidieron a los pequeños operadores participar en las mismas. Señorías, democratizar la energía no es una cuestión baladí. Existen muchísimos casos de éxito por el mundo en los cuales las comunidades de ciudadanos y ciudadanas participan directamente en la gestión, generación e incluso distribución y comercialización de la energía. Pero no nos hace falta salirnos de nuestras fronteras para, para conocer esto, para poder comprobarlo. A los que no lo conozcan, les ruego que se informen y pregunten qué supone la energía para una comunidad como el Ayuntamiento de Crevillent, en la provincia de Alicante. Un pueblo que lleva gestionando su propia energía hace 100 años, con partidos políticos, como se pueden imaginar, de todo signo y con regímenes incluso diferentes. Llevan 100 años y, con la aparición de la fotovoltaica, además, por su modularidad, llevan también 10 o 15 generando energía y dando riqueza entera al pueblo en forma de cooperativa energética, provocando que tengan la energía más barata que el resto de los españoles y repartiendo en, su entorno, en su ret como retorno cooperativo entre sus vecinos becas, asilo, guardería, empleo, formación y un sinfín de cosas más que revierten en el propio pueblo. Pero podemos irnos a Navarra y ver cómo en cada pueblo, en Milagro, en Castejón, en, en Olite, en Árguedas, en Fustiñana, encontramos plantas fotovoltaicas atomizadas de los vecinos del pueblo produciendo energía limpia y repartiendo riqueza entre ellos. ¿Saben ustedes a dónde se van a ir los dividendos de la gran mayoría de los megavatios fotovoltaicos subastados el año pasado? Abonistas y fondos de inversión extranjeros. Y es que el camino ya se conoce, no lo he inventado yo, y se sabe que es bueno. La propia Unión Europea, en la directiva que se aprobará dentro de 20 meses, exige que se tenga en cuenta las comunidades de generación, que es la socialización de la, de, la, de la generación de la energía, de la gestión de la energía. La directiva obligará a guardar espacios en la generación a ayuntamientos, a comarcas, a pequeñas y medianas empresas, a personas físicas, pues la energía es un vector transversal en toda la economía y en toda la sociedad y no puede alejarse de los ciudadanos, de su interactuación con ella. No puede ser que lo único que hagamos los ciudadanos con la energía es pagar las facturas a final de mes. Desde el Ministerio se repite a menudo que ellos no hacen política social, sino energética. Y eso, a nuestro juicio, es una falta de visión catedralicia. La función social de la energía es crucial y sus decisiones empoderan a unos pocos o a la sociedad en general. Hay dos vectores que ya se han sentado entre nosotros que evidencian la falta de perspectiva de ponerle trabas a la participación ciudadana en los ámbitos energéticos. El cambio climático y la digitalización. El actual estado de conocimiento del cambio climático ya nos permite entender que no apostar decididamente por las renovables es un error de terribles dimensiones. Y en ese tránsito obligado hacia la desaparición de la combustión fósil, tienen que participar de forma directa todas las personas, si no, no sucederá. Fíjense ustedes, señorías, cómo en caminos de sostenibilidad se está empujando mucho más desde abajo que desde arriba, desde los ayuntamientos, de muy dispar color político precisamente porque su cercanía con la gente les permite estar más cerca de las tomas de decisiones de a pie de calle, esas decisiones que a nivel nacional se encuentran claramente bunkerizadas, donde ni siquiera son permeables al propio Parlamento y, muchas veces, donde ni siquiera son permeables a otros representantes con mayor sensibilidad ambiental del propio signo político que dirige el Gobierno. Basta ya, señorías, es preciso que la luz entre en las decisiones energéticas, que éstas se tomen como dicen todas las normativas europeas de buena regulación, con participación real social. Si no, estaremos abocados al fracaso. Pero miren ustedes el dislate que supone el otro vector fundamental que asoma la patita entre nosotros, la digitalización. Mucho antes de lo que la gente se cree, mucho antes de lo que la gente es capaz de entender incluso, en el mundo las personas intercambiarán flujos de energía entre ellas. Las baterías de nuestros coches y de nuestras casas servirán de soporte a una parte muy significativa del sistema pequeños productores domésticos o empresariales intercambiarán sus excedentes de energía desde el teléfono móvil, mucho antes de lo que creemos. Y aquí en España, queriendo ser la punta de lanza del enterramiento de las renovables y la nueva tecnología que va alrededor de ella, nuestro ministro, siempre que tiene la oportunidad, asegura que la producción de energía no es un ámbito para los ciudadanos. Cuando todo el planeta va en la dirección contraria, algo no podemos estar haciendo bien. Y por supuesto que no voy a dejar de lado el tema del coste de la energía, del coste de la energía como barrera para la generación social, puesto que realmente es una de las principales. De hecho, seguramente sea la coartada más habitual de los detractores de la participación ciudadana en las renovables, se asegura que las renovables han sido muy caras y nos han dejado una deuda terrible. Nadie habla de lo que nos ha dejado bueno. Sin embargo, no hemos escuchado durante todos estos años a esas mismas personas que a lo mejor los costes de transición a la competencia que recibieron un pequeño grupo de empresas en dimensiones de varios billones de las antiguas pesetas billones con B, hubiesen constituido una gran hipoteca para el país, o que vengamos pagando cantidades por disponibilidad y por interrumpibilidad que no han sido usados durante muchos años, o que nadie haya auditado realmente las cantidades de la moratoria nuclear, o los pagos al carbón que acaban casi siempre en manos de muy poquitas personas, o que centrales hidráulicas construidas en tiempos de franco tengan unos márgenes que hasta causaron sonrojo en la propia Comisión Nacional, ante la extinta Comisión Nacional de la Energía. Parece que la culpa de los costes del sector eléctrico está en las renovables, pero curiosamente solo está en las renovables desde que los ciudadanos participan masivamente en las renovables. Muy curioso. La energía tenemos que empezar a cuantificarla por su valor no por su precio. El concepto valor implica connotaciones sociales, ambientales, económicas e incluso democráticas, que supone la generación social. El precio actual de la energía pretende evitar las externalidades que provoca, tanto las positivas como las negativas, y eso es un error enorme. Un ejemplo. Las cuencas mineras se van a cerrar en cualquier momento, cercano en el tiempo. No hubiera sido adecuado fijar una cuota de generación de la subasta para proyectos renovables, aunque no fuesen fotovoltaicos, señores, soy secretario de los fotovoltaicos, pero aunque no fuesen fotovoltaicos, que encajasen en esos lugares y ponerlas en manos de entidades socializadas, cooperativas de esas comarcas con los supuestamente damnificados, que podría haber salido un precio un poco más alto que si se le hubiese adjudicado no sé cuántos cientos de megas a un fondo de inversión, pues sí, seguro, pero claro, el valor que proporcionaría al país en términos de empleo, en términos de sostenibilidad, en términos de redistribución de la riqueza, sin duda compensaría con creces el gasto, sin duda. La participación de los ciudadanos en todos los ámbitos de la energía es el único camino para entender un futuro sostenible. ¿Se creen realmente, sus señorías, que si la comercialización, la distribución y la generación de la energía siguen en manos de cinco empresas, realmente vamos a, enfrentar, a enfrentarnos verdaderamente con el cambio climático? ¿Verdaderamente piensan que la competencia mejorará destrozando desde la regulación a todos los pequeños operadores? Porque realmente, señorías, la competencia real en el mercado no es quien está expulsando a los pequeños operadores, son las normativas que reaccionan contra la aparición de aquellos pequeños operadores. Lo vemos, por ejemplo, también alejándome de la cuestión de los pequeños productores como somos nosotros, con las pequeñas comercializadoras, que tienen que dedicar la mayor parte de su esfuerzo y de dinero en resolver pequeñas trampas que la regulación mantiene para que terminen desapareciendo por desesperación. No tiene ningún sentido. Concluyo, señorías, concluyo por donde empecé. Ampier es una asociación que en muchas ocasiones ha resultado incómoda para muchos porque hacía ruido en edificios donde a los ciudadanos habitualmente no se les dejaba hablar. Mucho me temo mal que le pese a alguno, que en esa misma dirección seguiremos. Las personas que estamos ahora o las que vengan después, defendiendo a todos aquellos que han sido arruinados en sus patrimonios y en sus ilusiones por invertir en energías renovables y fiarse de las leyes de su país, pero también defendiendo a todos aquellos que están convencidos de que las cosas se tienen que hacer de alguna manera diferente. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, señor Castro Gil, amigo. Eh, intervendrán los grupos de mayor a menor que han pedido las comparecencias. En primer lugar, por parte del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Jiménez Tortosa. Gracias, señor presidente. Buenos días, señoría. Señor Juan Castro Gil, gracias por su apasionada, ilustrada y no ha aclarado muchas dudas sobre en su comparecencia. Y compartimos gran parte de, la, de los conceptos que, que, ha, que ha aludido, como la seguridad jurídica. O democratizar la energía pensamos que es bueno, Asimismo, como el concepto de valor y precio que no ha, que no ha aclarado. Eh, yo me encuentro ante una situación un poco contradictoria en el sentido de que vemos que es necesaria producir energía y tenemos una forma de producirla de una forma limpia, no contaminante, como es la energía fotovoltaica y, sin embargo, pues, para, vemos que hay muchos problemas para ello. Y digo que nos interesa este tipo de producción energética porque se trata pues, de una fuente inagotable, versátil, permite un gran número de aplicaciones, permite dar energía a zonas aisladas sin grandes infraestructura, y sobre todo no emite gases contaminantes, por lo que contribuye eficazmente a, a la reducción de las emisiones de CO2. Son silenciosas, limpias, no producen ningún tipo de contaminación. Por todas estas razones, entendemos que debe ser una energía de, para el futuro, la cual merece la pena potenciar y explotar tanto por su calidad como por nuestra geografía estratégica, que permite que nosotros tengamos, podamos aprovechar muchas horas de sol y de viento para poder producir este tipo de energía. Y sobre todo pues para ayudar a frenar el cambio climático, lo cual nos permitiría conservar mejor nuestro entorno, y por consiguiente dejar un futuro más esperanzador a, a las siguientes generaciones. Por todo esto, yo la primera pregunta que le hago es, ¿por qué, teniendo en cuenta toda esta, todas estas características, nuestra posición de geografía estratégica, tenemos más horas de sol que cualquier otro país? ¿Cómo pueden otros países, como por ejemplo Alemania, tener más producción de energía fotovoltaica, teniendo, o sea, teniendo como fuente el sol? Más que nosotros, que, que tenemos horas de sol, y fuimos pioneros en, en este tipo de producción energética. Como le digo, por todas estas razones que, que, hemos, que he comentado anteriormente, entendemos que, que se hiciera esta apuesta por, por que las familias invirtieran en producción de energía fotovoltaica, y usted lo ha comentado con la propaganda del sol, puede ser el suyo. En ese escenario de, de especulación inmobiliaria donde se produce este avance de la, de la energía, eh, pues sí, muchísimas familias, más de 60.000 familias, eh, invirtieron en este tipo de producción. El Gobierno, de, en un principio, José Luis Zapatero, en esa línea de modernidad y progreso, fomentó este tipo de, de inversión como rentable y muy segura, y, so, y sobre todo socialmente comprometida, y el propio Ministerio pues, de Industria no dudó en apoyar con subvenciones a este tipo de instalaciones. Pero no es algo del Estado español. Todos los estados modernos han apoyado en la producción de energía renovable, subvencionando este tipo, primándolo en todos los países. En el año 2010, cuando ya se habían realizado grandes inversiones, eh, nuestro Gobierno cambió su política y a través de normas retroactivas lo que compensó con una ampliación en el tipo de, de contrato. Y en este contexto, a partir de 2012, se, de, se decide impedir el establecimiento de nuevas plantas y a partir de 2013, con el grupo de normas que hemos conocido como reforma eléctrica, se modifica completamente la, la retribución de las plantas con recortes retributivos que llegan, como usted ha dicho, a más del 40% en algunos casos. Las imposiciones derivadas de la reforma eléctrica impuesta por el Gobierno del Partido Popular supone la modificación retroactiva que quiebra a todas estas familias y sobre todo, como ha dicho, rompe la seguridad jurídica y la confianza en el país para invertir en renovables. Pero lo que no entendemos es que siempre que se ha retocado el sistema eléctrico, siempre que se ha modificado este, esta gestión de la producción eléctrica, ha habido un acuerdo, un consenso con, la, con, los, con estas empresas o con esta, las, las personas que han invertido en, este, en, en renovables, de forma que lo que se ha buscado es que nunca quedaran desfavorablemente afectados los intereses de estas empresas. Sin embargo, en el caso de la fotovoltaica no se han tenido en cuenta los legítimos derechos de estas familias, los legítimos derechos patrimoniales de estas familias, a las que los cambios normativos no consensuados en ningún caso le han dejado en la ruina, dándose casos dramáticos que yo conozco en los que familias afectadas lo van a perder todo. Plantas, fotovoltaicas, terrenos, viviendas, viviendas de familiares y propias, pero sí se van a quedar con la deuda, una deuda hacia unos bancos que en muchos casos incluso hemos rescatado con dinero público. Y estas familias, como, como ha dicho, no tienen esos gabinetes de, de abogados, de personas que les puedan trabajar para defender sus intereses y quedan abandonados principalmente a, a la ruina. Nosotros decimos que si todos estos recortes se hicieron por la crisis que, que sufrió nuestro país o que está sufriendo y que estamos saliendo, y ahora estamos saliendo de ella y se aprecian signos de recuperación económica, con mayor motivo deberíamos mirar a estas familias las cuales actuaron de buena fe y depositando la confianza en el Estado español, estas familias realizaron un esfuerzo inversor, con el objeto de tener un, en el futuro un complemento a sus pensiones, como ahora nos recomienda el presidente del Gobierno, que lo, lo hagamos para nuestras pensiones. Por todo lo anterior, nosotros, el, el Grupo Socialista, presentamos una proposición no de ley que se aprobó en esta comisión, en la que pedíamos dos cosas. Una era iniciar una mesa de negociación con la Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica, y otra, redactar un protocolo en el que se adoptaran las medidas necesarias para que los inversores españoles de energía fotovoltaica que han visto recortada su, su retribución no reciban peor trato que los inversores de los países signatarios de los tratados sobre la Carta de Energía, que ellos sí pueden recurrir a este tipo de recortes. Y termino con una segunda pregunta, aparte de decirle que comparto gran parte de, de todo lo que ha expuesto usted en su comparecencia y que la, me, ha, me ha aclarado muchísimas dudas y la he visto muy, muy interesante. Eh, ¿Qué medidas entendería su, su asociación que son necesarias tomar para producir un cambio en, en la senda que permita devolver algo de estabilidad a los pequeños inversores en apoyo de esa socialización de la producción de energía foto, fotovoltaica? ¿Qué medidas ve usted oportunas que se deberían tomar? Muchas gracias. Muchas gracias, señor Jiménez Tortosa. Por el Grupo Parlamentario Confederal Unidos Podemos en Comú Podemos. María, tiene la palabra el señor Vendré gardeñez Gracias, presidente. Buenos días, señor Castro y bienvenido a esta, a esta comisión. Expresarle en nombre de, de nuestro grupo eh, nuestra solidaridad con todos los miembros de su asociación, de Ampier, que han sufrido la política energética de este país, ¿no? que la han sufrido en sus propias carnes, y el acuerdo general con el planteamiento que usted eh, nos hacía. ¿no? Que Creo que el mensaje es muy claro. La ciudadanía tiene que poder participar del proceso de transición energética. ¿no? A menudo hablamos de la dimensión tecnológica de ese proceso de transición energética, de energías renovables que sustituyen a energías fósiles o a la energía nuclear, pero tiene una dimensión que es la dimensión social y democrática de transitar de un modelo energético dominado por el oligopolio, por cinco grandes grupos empresariales, a una diversidad a un modelo con diversidad de, de componentes. Va a haber grandes empresas, pero también pequeñas y medianas empresas, cooperativas y, sobre todo, la participación eh, comunitaria, la participación directa de la ciudadanía, ciudadanía, ya sea agrupada de forma cooperativa o a través de fórmulas como el autoconsumo. Por tanto, para nuestro grupo, esta es una cuestión absolutamente fundamental de la transición energética eh, que, que, hemos, que, que estamos defendiendo. ¿no? La, la situación del digamos, el histórico, ¿no? desde 2007 hasta aquí, del sector fotovoltaico es, como usted lo describía, absolutamente dramático. ¿no? Nosotros creemos que hubo seguramente un mal diseño, una mala planificación. Luego vino la moratoria y luego vinieron los hachazos a las renovables, cuando han sido también, en buena parte, estas familias que respondieron a la llamada del gobierno de ese momento. Al ¿no? sol puede ser suyo, a lo que establecía el BOE, y que pagaron eh, pues lo que se dice el, el aprendizaje, ¿no? De esa tecnología, la curva de aprendizaje de esa tecnología, una tecnología que ahora, de hecho, no requiere prácticamente no requiere de primas ni requiere de subvenciones porque es absolutamente competitiva. Eso en un país donde no se ha rescatado esas familias, pero donde se ha rescatado las nucleares en su momento, ¿no? En los años 80. Uh, usted nos hablaba de los costes de la transición a la competencia, pero donde se ha rescatado la banca y donde se ha rescatado recientemente o se quiere rescatar las autopistas radiales, ¿no? Y en cambio no ha habido una política en este sentido hasta hacia las familias uh, fotovoltaicas. ¿no? Yo le quería mm, plantear uh, algunas preguntas con uh, algunas preguntas concretas, ¿no? ¿Cuál es Ahora mismo la situación de estas sesenta y pico mil familias, su situación eh, financiera en estos momentos, cómo, cómo han quedado ¿no? después de estos, de estos años. ¿Qué le piden ustedes a los grupos del Congreso y al Gobierno eh, en relación al futuro más inmediato? Es decir, qué, qué, qué marco, ¿no? cuál es el el, el marco estable, el marco retributivo estable, justamente para no generar más inseguridad jurídica o una inseguridad jurídica que, como usted decía, eh, es injusta, ¿no? porque las grandes empresas que pueden acudir a los laudos internacionales pueden recuperar la inversión, los pequeños propietarios, los pequeños inversores nacionales, pues no pueden hacerlo. ¿Pero cuál es la, la perspectiva eh, que ustedes quieren, ¿no? Me refiero al debate de la rentabilidad razonable, a un marco regulatorio que se puede revisar cada, creo, parcialmente cada tres años, ¿no? pero que ahora en 2020 puede ser revisado. ¿no? De hecho, nosotros apoyamos una proposición de ley, la elaboramos conjuntamente con el, con el grupo de compromiso en este sentido y que fue vetado, ¿no? por los, en este caso, por los grupos tanto del PP como de, de Ciudadanos. Yo creo que este es un debate sustancial, ¿no? un debate de de futuro uh, un debate de futuro importante cuál es el marco uh, retributivo que ustedes quieren. ¿no? He hablado también de las subastas y de una dimensión de las subastas o de dos dimensiones de, de las subastas, el hecho de que no haya eh, cupos como en otros países para ayuntamientos, cooperativas o pequeños inversores y el hecho de que no haya no, haya, eh, no se prioricen los territorios eh, que están o que van a sufrir o que van que van a tener no van a, se van a ver más afectados por la transición energética pero hay otros elementos del diseño de, de las subastas que me gustaría que usted comentara que, que opinase sobre, sobre el, el, el diseño que se está haciendo en este país de las subastas y cuál cree que, además de la participación ciudadana, deberían ser los retos de la transición energética, de la política energética. Nos ha dejado muy claro un, uno de los retos, ¿no? que es la participación ciudadana, ¿Qué otros retos usted, dos, tres retos consideraría como más fundamentales de esa transición energética. Gracias. Gracias, señor Vendray Gardeñez, por parte del tercer grupo proponente de la comparecencia, el Grupo Esquerra Republicana, tiene la palabra el señor Capdevila y Esteve. Muchas gracias, señor presidente. Uh, muchas gracias, señor Castro Gil, y bienvenido a esta comisión. La, nuestra petición de comparecencia uh, no era otro que intentar uh, que se expresara en sus justos y libres términos su asociación contra, con la que nos identificamos, uh, sus postulados, con, con sus reivindicaciones, con su diagnóstico de la situación, uh, nos identificamos evidentemente con el drama familiar que en muchos casos se han producido por no abundar en argumentos que mis compañeros proponentes también han, han expresado y con los que también me identifico. Quisiera centrarme más que en el diagnóstico que entiendo que compartimos en, en, en, en el tratamiento. Uh, que supongo que compartimos, y quisiera conocer su opinión al respecto, que serían medidas que beneficiarían a todos la derogación del impuesto del 7%. Y también quisiera saber su opinión sobre si eh, sería una buena medida la, la, la eliminación arbitraria de la revisión de los, periodos, de los periodos regulatorios, creo que prevista para diciembre del 19. Y, por último, eh, pedirle su opinión sobre si sería o no inteligente eh, dejar que se produjese una división que nos pusiesen a los que defendemos los mismos criterios la quilla eh, por la vía de la revisión de la orden ministerial eh, 1045 2014 o obligándonos a distinguir entre plantas pequeñas en huertas grandes que daría lugar a una distribución territorial desigual e injusta del de resarcimiento de una mala situación. Muchas gracias. Gracias, señor Cabduila y esteve eh, por parte del Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Martínez González. Muchas gracias, señor Presidente. Buenos días, señor Juan Castro. Eh, manifestarle mi solidaridad y simpatía con su aso asociación con las 62 familias de valientes que en su momento creyeron en el Estado, en la seguridad que daba el Estado, en la, eh, que vieron la posibilidad de, de invertir parte de su ahorro en un sector que tenía el avar y la garantía del Estado, que era un sector de futuro que contribuía. A, ...a luchar contra el cambio climático y, y esto era algo legítimo para todos estos pequeños ahorradores... ...que creyeron en el mensaje del camino del sol, en, en ese bonito eslogan de que el sol podía ser suyo... ...y que han visto como este camino se ha convertido en un camino tortuoso, lleno de, de socavones... ...y que como han apuntado ya va por aquí varios portavoces, solo ha traído la ruina a las familias... ...y una completa desilusión, desilusión y una desesperanza total a todos estos pequeños ahorradores... Eh, la verdad que no hay precedente en un Estado democrático que se elegible de una manera tan regresiva, por lo menos no en Europa, donde también ha habido prima la las renovables y las ayudas se han ido reduciendo conforme iba aumentando la curva de, de aprendizaje. Eh, me gustaría leer eh, algunas frases de los dos últimos laudos. Eh, este nos ha creado un problema no solo a las 62.000 familias, eh, que creyeron en, en, en, en las renovables, sino a todo el Estado español y a todos los ciudadanos. Eh, uno, una de, la, de los últimos laudos dice que en su, en su exposición. Eh, que el, el decreto ley 9 2013 está fuera de rango aceptable de la legislación y del comportamiento de un regulador, transformando por completo y alterando el entorno empresarial ilegal en el que se ha re decidido realizar la inversión. La verdad, que no tiene precedentes eh, en el contexto europeo las medidas tan regresivas y la inseguridad jurídica que ha generado eh, todo el tema de, de las fotovoltaicas. Y además, no ha generado un retroceso notable a la renovable en España como ya he dicho, la ruina de muchísimos inversores que ahora no pueden hacer frente a sus compromisos hipotecarios, a sus préstamos y que ven eh, cómo penden sobre ellos la amenaza de los embargos. Al final, todo este proceso que tuvo un coste en su momento, mediante las primas, tampoco ha dado sus frutos por este retroceso que ha tenido, en un momento en que ahora la curva de aprendizaje eh, eh, está mucho mejor y se ha abaratado la tecnología, como ya también se ha apuntado por aquí. Y además no ha generado, pues bueno, tenemos casi 28 laudos pendientes con un montante en torno a 7.500 millones de euros que están pendientes sobre el Estado español y la banca encima tiene un apalancamiento de un 80% del coste de las instalaciones, que está en torno a 30.000 millones en crédito. Y también me gustaría hacerle unas una preguntas, decir también, contestar al, al compañero de, eh, de Podemos porque siempre dicen que ciudadano ha vetado y, y que se ha o sea, opuesto a medidas que han entrado en el Parlamento. Lo reitero y lo reitero hasta la sociedad. Nosotros, eh, existe el artículo 134.6 de la Constitución, que le concede al, derecho, al, al Gobierno la capacidad de veto sobre cualquier merma, o, eh, o disminución de los ingresos o, o aumento del gasto en los presupuestos del Estado. Y nosotros hemos sido respetuosos con ese artículo de la Constitución. Podremos estar o no estar de acuerdo. Se podrá hacer un uso abusivo de, de ese artículo, pero es un derecho constitucional que tiene el Gobierno y una prerrogativa que tiene el Gobierno. Si no nos gusta, pues cambiémoslo. Pero, mientras tanto, debemos aceptar la Constitución con sus cosas buenas y malas, hay que aceptar lo que tenemos. Y nosotros hemos sido siempre respetuosos con ese artículo de, de la Constitución. Y me gustaría hacerle algunas preguntas. Eh, si se, me, se plantean medidas a pie de cara a la restauración de la, de la seguridad jurídica, ¿de qué modo se puede abordar la situación de las familias afectadas? ¿De qué manera desde aquí les podemos ayudar? ¿Cómo valoran la sentencia internacional en relación a los laudos sobre los recortes a la renovables? ¿Y qué posibilidad ofrece la transición energética a las familias afectadas? Muchas gracias. Eh, muchas gracias, señor Martínez. Martínez González, si ¿sí puede repetir la última de las preguntas. Sí. ¿Qué posibilidad de ofrece la transición energética a las familias afectadas? Muchas gracias, señor Martínez González. No lo había oído el. El compareciente. Eh, ya para cerrar el turno de los grupos parlamentarios, por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Herrero Bono. Gracias, eh, presidente. Buenos días, señorías. Eh, y gracias, señor secretario Dampier, Juan Castro Gil. Y gracias por su exposición de lo que ha hecho al respecto. Eh, la verdad es que estaba escuchando a los distintos portavoces de los distintos grupos parlamentarios y la verdad es que empieza a tener dudas si pudieran tener algún síntoma o algún episodio de amnesia. La verdad es que eh, mirándolos eh, eh, y comprobando que no son tan jóvenes, la verdad es que, eh, y quizás pudiera entender que no supieran o no hubieran visto lo que ocurrió en los años 2006, 2008, 2010, 2011. Pero es que no solo eso, es que además incluso algunos de ellos eh, han podido tener re, incluso eh, responsabilidades políticas. La verdad es que lo podríamos eh, enfocar desde distintos ámbitos, desde distintos sectores, porque al final la tónica de lo que ha sucedido en este país ha sido siempre la misma. Un gobierno insensato, un gobierno incoherente, un gobierno derrochador y un gobierno eh, nada previsor, hizo que nos llevara a la situación en la que ya todos, todos conocemos. Eh, como decía, la implantación de forma desmesurada de energía, de este tipo de energía renovable durante los años desde los años 2004 al, 2000, al 2011, la aportación a las primas del 25% a este tipo de energía, a un tipo de energía de tecnología inmadura en ese momento, pues hizo que nuestro sistema eléctrico se desmoronara. ¿Y cuál fue el resultado? Pues, que desde los años 2004 al 2011 la factura eléctrica en todos los usuarios, en todos los consumidores eléctricos, se incrementó más de un 70%. Bien, es cierto que el Gobierno, cuando llegamos al Gobierno en el año 2011, y mediante una auditoría, se encontramos con un déficit tarifario de más de 27 mil millones de euros en el sistema eléctrico español, y de los cuales de los cuales más de 7.000 millones de euros provenían de primas que el anterior Gobierno había aportado a la energía renovable en ese momento. Una deuda que cada año se incrementaba a razón de más de 2.500 millones de euros en concepto de intereses y, por ello, casi en los próximos 20 años vamos a tener que pagar todos los consumidores españoles a razón de 5.000 millones de euros al año. Lamentablemente, lo que sí que tuvo que hacer este Gobierno fue tomar medidas difíciles y complicadas para detener esta sangría que se estaba produciendo en el sistema eléctrico y llevar a cabo la reforma del sector. Y en ello afectó, como en otros sectores, la implantación de nuevas y el mantenimiento de plantas fotovoltaicas. Y mediante esas medidas adoptadas, eh, el ejecutivo intentó, logró grandes objetivos, cuatro grandes objetivos. Primero, incrementó la competencia para reducir el coste eléctrico a los consumidores atacó el déficit de tarifa generado por el Gobierno anterior, redujo la vulnerabilidad energética reforzando las interconexiones eléctricas y mejorando así la eficiencia y favoreció el MIS energético para tener un sistema estable y sostenible con todas las tecnologías disponibles en nuestro Estado. Se adaptaron las retribuciones reguladas del sistema eléctrico, garantizando una rentabilidad razonable, entendemos, que es de ese 7,5% frente a las que tenía el 25% que había establecido el anterior Gobierno del Partido Socialista. Y Todas estas medidas han hecho que se pudiera y se llegara a congelar la parte regulada de la factura de los españoles. Como decía, a raíz de esa auditoría que solicitó este Gobierno por primera vez en el año 2014, más de 400 millones de euros fueron devueltos a las familias españoles por parte de las eléctricas. Y Además, por primera vez, un Gobierno ha ido a por los beneficios caídos del cielo, como son los del canon del agua y de los residuos tóxicos, en los que se ingresaron más de 450 millones en el sistema español. Todas esas reformas que el Gobierno del Partido Popular tuvo que introducir dentro del sistema tuvo que hacerlas garantizando a todos los españoles tres grandes premisas. La primera, la seguridad en el abastecimiento para que ningún demandante de energía quedara falto de ella durante las 24 horas, los 7 días, los 365 días del año, eh, manteniendo esa competitividad clave para que la industria de nuestro país siguiera y siga creciendo y desarrollándose al nivel de estos últimos años y todo ello manteniendo esa sostenibilidad ambiental, que la que nadie duda de ir a un futuro de energía limpio de emisiones a la atmósfera. Que nadie olvide que España en el día de hoy se encuentra con una penetración de renovables del 18%, en la que nos encontramos en la senda del crecimiento y del objetivo marcado para España de ese 20% en el año 2020, que además somos uno de los grandes impulsores de las medidas a realizar y somos también el país de los llamados grandes que más energía renovable tiene instalada. Hay que, no hay que olvidar que España genera más del 41% de su energía de forma renovable y que con las dos subastas de este pasado año, del año 2017, y por cierto, sin cargo alguno al consumidor, España, como decía, alcanzaría ese objetivo del 20% para el 2020. Hoy la situación en cuanto a la generación de energía eléctrica mediante la tecnología fotovoltaica es totalmente distinta. El Gobierno del Partido Popular sigue trabajando para mejorar y facilitar la implantación de ese tipo de energía y es cierto que, después del parón sufrido por esta tecnología, después de los años del boom, que acabaron con la desaparición de las primas a esta energía renovable, vuelve a introducirse energía fotovoltaica en España y lo hace por una sencilla razón, porque la energía solar fotovoltaica ya es competitiva en España. El coste del precio de generación de, esa energía, de ese tipo de tecnología ha caído un 73% y que según la Agencia Internacional de Renovables va a seguir cayendo su coste todavía más en los dos próximos años. Y aún es más, de todas las energías renovables, es la, que, la energía fotovoltaica es la que más ha reducido todos sus, sus costes. Y prueba de ello es que en la segunda subasta de este año anterior, 2017, en la que este gobierno sacó eh, 5.000 megavatios de energías renovables, 3.900 megavatios de ellos fueron adjudicados a tecnología fotovoltaica. Por lo tanto, el cambio de tendencia que ha habido en España es claro en este aspecto. En el año 2015 se instalaron eh, 49 Megavatios. En el año 2016 se instalaron 55 megavatios y en el año 2017 ya son 135 megavatios y vamos a ver cómo en este año ese crecimiento se va a hacer de, de forma exponencial. Ya se es consciente de este nuevo escenario y España vuelve a mirar para invertir en el sector fotovoltaico nacional. Señoría, le ruego vaya concluyendo. Voy acabando. Pero otra prueba fehaciente también del cambio de tendencia es que existe una oleada de inversiones ya por valor de 23.000 millones de euros en nuevos proyectos. Con ello, lo que este Gobierno prevé o propone es que va a seguir mejorando la competencia del mercado eléctrico así de este modo reducir la dependencia eléctrica del mercado exterior. Es cierto que hay unas, eh, una comisión de expertos en la cual pronto vamos a tener unas conclusiones eh, para saber cómo afrontar y tomar las medidas necesarias en esa transición. Eh, no, hay que, no hay que olvidar en ningún caso que las escasas interconexiones con el resto de Europa también hace que tengamos que plantear eh, algunas medidas particulares que ayuden a mantener el sistema energético pues, más competitivo, eh, más limpio y más moderno. Yo sí que le quería hacer una pregunta. No sé si usted eh, conoce de cerca o es usted propietario de alguna planta fotovoltaica. Me gustaría que nos expusiera, pues, eh, si no es mucho pedir, eh, el número de placas que tiene, el año de instalación, cuál es la retribución que está recibiendo, para ver, por un poquito, tener una idea un poco más clara de la situación que a día de hoy, que a día de hoy podemos tener. De modo alguno, bueno, pues el señor secretario de, de Ampier pues ya conoce la disposición de este Gobierno a seguir eh, trabajando, a seguir colaborando con, con la asociación para seguir afrontando y tratando los temas que ayuden a mejorar el sistema energético español. Nada más y muchas gracias. Gracias, señor Herrero Bono. Para responder a todas las cuestiones planteadas, tiene la palabra el compareciente el señor Castro Jirémico. Bueno, eh... Como alguna pregunta me la han hecho varios de sus señorías, pues alguna en concreto la contestaré de forma conjunta. Eh, por seguir un orden eh, de las intervenciones, eh, al señor eh, Jiménez. Se me preguntaba que, que más o menos qué es lo que había pasado, por qué había sucedido esto en la primera de sus preguntas, ¿no? de una forma sintética. Eh, pues básicamente yo creo que tiene que ver con algo de lo que he explicado aquí de la necesidad de la generación social. En aquel momento, eh, hasta que apareció la energía solar fotovoltaica, que tiene una característica completamente diferente a cualquier otra, que no tiene ninguna, ni siquiera las renovables, que es su modularidad, y es que cualquiera de ustedes puede ser productor fotovoltaico, y es muy difícil que ustedes sean productores eólicos y es muy difícil que tengan una, un ciclo combinado de subtitularidad, alguno a lo mejor, pero es muy difícil. Y ya no les cuento, una central nuclear. Sin embargo, con la fotovoltaica, sí. Entonces, eh, lo que sucedió es que en muy poquito tiempo mucha gente se metió, mucha gente. Claro que claro que lógicamente se fomentó, como se fomentó en el resto de, de, de Europa. Yo recuerdo al eh, a, a un embajador británico que sobre este particular decía, hombre, claro, es que si, la, si, la, si no hubiese algún tipo de rentabilidad, no del 25 como pasaré a contarle dentro de un momento, eh, nadie se hubiese metido. Quiero decir, es evidente que, si no se fomenta de alguna forma activa, ninguno de los países de Europa hubiese podido intentar promover, promocionar la generación fotovoltaica. Es evidente, ¿no? Pues sucede que en ese poquito lapso de tiempo, en tan solo tres o cuatro años, aparecieron 62.000 operadores. Claro, estos, fruto de estos 62.000 operadores aparecieron en la energía otra serie de personajes que hasta ese momento no se conocían. Pues aparecieron pequeñas comercializadoras, aparecieron pequeños representantes de mercado, aparecieron cooperativas energéticas, aparecieron plataformas, aparecieron nuevas ingenierías, nuevos abogados, muchos nuevos operadores que al calorcito de ese grupo numeroso, de ese nicho de negocio, Empezaron a participar en el ámbito energético. Y curiosamente, empezaron a, empezaron a hablar de la cuestión energética y empezaron a, a viralizar mensajes que antes no se conocían. Mire, las puertas giratorias iban con nosotros mucho tiempo. Y hasta que, hasta que apareció la fotovoltaica no se empezó a hablar verdaderamente todos los días en los, en los medios de comunicación. ¿Por qué? Porque había mucha gente que estaba ahí. Nadie conocía lo que eran los costes de transición a la competencia. Los los aquellos dudosos, vamos a decir, 3.400 millones que quedaron en el limbo de pagar o no pagar, tampoco si no fuese por todo lo que pasó con la fotovoltaica tampoco se hubiesen conocido. Ni, ni siquiera la gente conocía lo que era la moratoria nuclear, más que los que estaban sentados en, en comisiones como esta. Y esto es una cosa que se viralizó. Esta situación se convirtió al sector en algo complicado de gestionar, algo complicado de manejar, porque un reducto en el cual siempre era dominado, hemos, esto ya no es que lo digan ex ministros de este país que determinadas compañías redactaban las normas, ya no es que lo digan ellos, es que incluso hasta la propia jurisprudencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo ha reconocido la, especia, la especial preeminencia de determinadas compañías, de determinados grupos en la redacción de las normas. Hasta el Tribunal Supremo lo ha manifestado. Claro, esto cuando aparece tanta gente nueva empieza a ser muy complicado de gestionar, empieza a ser muy incómodo. Y eso había que, de alguna manera, detenerlo, porque, con independencia del coste, que sin ninguna duda esta cuestión se gestionó de forma poco diligente, poco diligente en la contención, sin ninguna duda. Al ciudadano de a pie, al igual que al fondo de Canadá que hablaba antes, le importa un bledo quién sea el, el ministro en aquel momento. Es el gobierno de España el que toma las decisiones. Es el Estado español el que, el que tiene sus obligaciones. Entonces, en aquel momento, esa situación se complicó mucho. Se complicó mucho porque era muy difícil de gestionar aquel nuevo grupo de gente que participaba en algo en lo que habitualmente no se. Sé, no no se, no, se, no se acostumbraba a participar. Había una, en, aquel, en aquel primer ciclo había una frase muy típica que se decía cuando, se, cuando los, eh, los fotovoltaicos queríamos intentar llegar a acuerdos, porque siempre hemos querido llegar a acuerdos para intentar resolver cosas. Siempre se decía, es que estos no son del sector. Era una frase que la oíamos muchísimas veces, ahora ya menos, pero es que estos no son del sector. ¿Qué me estás contando? ¿De qué, de qué siglo eres? Esa es una realidad. Y este fue el principal problema del, del problema, porque el otro se hubiese resuelto. El otro, habiendo posibilidad de gestionar entre todos el cambio, se hubiese resuelto, pero no se quiso. No se quiso. De hecho, en este último ciclo eh, de la reforma, vaya si nos hubiese gustado el poder tener participación en la modificación de los cambios porque las normas de buena regulación de Europa y del mundo entero establecen que cambios de este estilo, que es lo que manifiestan los laudos arbitrales, cambios de este estilo tienen que ser negociados con un periodo de aclimatación y advertidos con carácter previo para que la gente pueda reaccionar de alguna manera, no puede ser de un día para otro. Esto no se hace ni en Zimbabue. Me pregunta usted también con respecto a las medidas que entendemos que se deben de tomar y sobre este particular también me ha preguntado el, el, el señor Vendrell y el señor Capdevila y creo que de alguna manera también el señor Martínez González. Entonces voy a intentar, con respecto a este tema concreto, pues contestarles un poco en global, por ser un poco más breve, que seguro que al presidente le, le gusta. Eh, a ver, las decisiones para poder aliviar la situación de los que peor están precisa una explicación mínima, por lo menos, de cuál es el sistema retributivo. El sistema retributivo, que pinta una rentabilidad inexistente del 739 hasta durante este primer ciclo, se basa en definir los, lo que debiera de haber valido, según la regulación, las plantas fotovoltaicas. Claro, esta circunstancia de que debiera haber valido a una señora de Móstoles que le costó su instalación pues 400.000 euros, de los cuales le financió el banco 350.000, pues de poco le sirve si resulta que dicen que debiera de haber valido 250.000 y que si pagó 400.000 era porque, si me permiten ustedes la vulgaridad, era una mala burra, que es básicamente lo que vienen a decir, solo que con terminología de ineficiente y mal gestionada. Esto básicamente es lo que se maneja en la. En la en la normativa retributiva. Entonces, claro, la realidad es que a ese 739 no se llega prácticamente nunca. ¿Quién puede ser que llegue? Puede ser que llegue una gran compañía, un fondo de inversión que tiene, que ha desarrollado una mega planta y que, tiene, y que efectivamente sí se benefició en su día de, lo, de la economía de escala de hacer una planta grande. Particulares que compraron sus instalaciones en plantas grandes o pequeñas no se beneficiaron nada. De hecho, tanto es así que eh, les puedo poner un ejemplo de una empresa importante de instalaciones en España que vendía en su día plantas, en instalaciones en plantas grandes y en plantas pequeñitas plantas de 600, 700 kilovatios en, en porciones, y a lo mejor planta de 12 megas también en muchas porciones para muchas familias. Pues cuando las ofrecía, generalmente la gente compraba en planta grande porque le daba la sensación de que iba a tener un poco más de seguridad, porque tenía mucha más vigilancia y tal. Bueno, si está en una planta muy grande ha tenido un recorte del 45, y si está en una planta pequeña ha tenido un recorte de un 12. Y le costó lo mismo. Y le costó lo mismo. Entonces, esto muestra una realidad. Hay 558 ITs en, eh, en nuestra ITES, eh, tipología de instalaciones en España. 558 modelos diferentes de retribución para plantas en España. Algunas tienen un porcentaje más de la mitad tiene más del 30% y una tercera parte y una quinta parte puede tener más del 40%. Y hay un porcentaje mucho más pequeño, pero hay un porcentaje que tiene menos del 10 y menos del 5. Incluso hay algún porcentaje pequeñito de instalaciones que incluso tiene una retribución un poco superior a la anterior. Esto es un disparate, un disparate, absolutamente disparatado. Y encima, si tenemos en cuenta que los productores familiares, los, la producción social, no se pudo en ningún caso beneficiar de la economía de escala, su sangría es mucho mayor. A nosotros nos resulta un poco sonrojante cuando escuchamos al ministro decir que ahora, como, va a cambiar, como están bajando los tipos impositivos, es normal que haya una modificación que se presume entre el 18% y el 20% para el año 2020. Claro, los tipos impositivos tienen que ver los tipos impositivos que tenemos los productores fotovoltaicos. Quiero decir, porque tenemos muchísima gente al 5% y al 6%. Muchísima gente. Muchísima. Entonces, ¿qué me estás contando? Esto es una falsedad absoluta. Entonces, ¿qué creemos que en el corto plazo debiera de suceder para aliviar de alguna manera esta situación? Porque no nos engañemos. Nosotros somos conscientes de que con todo abrazado ya nada volverá a ser lo de antes. Nada volverá a ser como antes, fundamentalmente porque muchos, o aproximadamente la cuarta parte de las plantas fotovoltaicas en manos de familias ya no lo están. O se las ha quedado el banco o se las han tenido que vender a un fondo de inversión. Esta es otra realidad. Entonces, ya sa sabemos que nunca va a volver a ser como antes. Pero medidas inmediatas para poder aliviar a estas familias, pues hay, claro que hay, y son perfectamente admisibles. Y, y, y no suponen un impacto brutal. Tiene que ver, sin ninguna duda, con la desaparición del impuesto del 7%, porque no tiene ningún sentido que haya un impuesto ambiental que paguen los renovables y, y, las, y las fósiles al mismo tiempo. Es un disparate, pero probablemente, mucho me temo que esto lo resolverán los tribunales antes que la Administración. Y, de, y, desde luego, no volver a retocar otro 20% en recorte a aquellas familias que invirtieron en renovables en el 2020, porque ya no dan más de sí. Es más, con los sucesivos recortes que han tenido, han tenido que refinanciar, refinanciar, poner garantías personales, hacer vinculaciones con nóminas, con seguros, y en esa situación, y en esa situación... Se les pronostica un recorte más. No hay solución, no hay solución. Por tanto, compactar ese nuevo recorte, para que no se produzca ese nuevo recorte en el año 2020, cuando menos desagregando a los productores familiares, creo que es una cuestión no solamente de justicia, sino de igualdad. Como decía antes, a los iguales hay que tratarlos igual y a los desiguales hay que tratarlos de forma desigual. El señor Vendrel vamos a ver usted me pregunta eh, situación fundamental de las familias en las la primeras las preguntas mire el, en, en la puntilla vino aproximadamente en el verano del 2014 eh, desde ese tiempo hasta aquí como es normal la gente ha tenido que hacer lo posible para sobrevivir de alguna manera entonces, una parte significativa. Hablamos, cuando nosotros hablamos de porcentajes, lo hablamos de los porcentajes de nuestros socios, que como muestra creo que es la más significativa del país, porque no hay nadie que tenga 5.000 fotovoltaicos en su seno, como tenemos nosotros. Entonces, es, posiblemente sea extrapolable. ¿no? Y nosotros fundamentalmente… O sea, el 99,99% el, el ,99 de nuestros socios son familias, pequeñas y medianas empresas, no, te, no hay más que… Entonces, una parte importante de esas familias han tenido que vender, una parte, desgraciadamente, muy importante. De hecho, en esta tesitura nos tuvimos que encontrar nosotros en muchas ocasiones cuando nos preguntaban si podíamos articular algún mecanismo para poder vendérselas a alguien, a alguien que siempre eran, lógicamente, fondos. Y nosotros dijimos que en esa, en esa película no participaríamos. Básicamente, por supuesto, ayudaríamos como ayudamos en todo, incluso jurídicamente, para poder resolver esa situación, pero no directamente con, con gestionar la salida. Por desgracia, hay mucha gente que ha tenido que vender mucha gente porque no, no, no puede sostenerlo no hay manera de sostenerlo. Y habitualmente a los, a los nuevos adquirentes la banca acostumbra a hacerles quitas, curiosamente. Pero bueno, en cualquier caso, eh, esa es una parte. Otra parte muy importante, probablemente la, eh, si el otro es una cuarta parte, estas dos la mitad de, la, de las plantas de España han tenido que ser refinanciadas, ampliando plazos de, de, de financiación para que, lógicamente, poder ir soportando... Eh, en los pagos mensuales, lo cual provoca un enorme una, una, un enorme problema en una nueva revisión en el año 2020. Un problemón que vamos a tener que afrontar en ese momento e intentaremos pelear para que no suceda. Y la otra parte, pues lógicamente, eh, como en todo colectivo, pues tendría forma de financiarlo por otro lado, incluso con fondos propios, y ha ido saliendo. Le, eh, me pregunta sobre lo que pienso de las huastas. Eh, al margen de la cuestión que he explicado antes, de que creo que, como dice la nueva directiva, haya un cupo que tiene que ser para la generación social, creo que ha sido… Estoy encantado de que haya más energías renovables en España. Encantado. Pero no de esta manera. Esto es un disparate. Yo, mire, yo eh, el, eh, cuando, cuando se hicieron las… las cuando se hicieron las subastas, hubo dos megasesiones en el Ministerio de Industria para explicar a los posibles licitadores cómo participar en estas, qué es lo que había que hacer y tal. Bueno, porque era, una, era la primera vez que pasaba. Entonces, bueno, yo estuve allí, estuve allí en esas, en esas reuniones y tal, para ver que eran unas reuniones multitudinarias. Y mire, eh, en las dos, recuerdo la primera el número, la segunda me fui antes de que terminasen, pero en la primera, de 26 preguntas que se hicieron al terminar la, la, la jornada, 26. De 26, 22 tenían que ver con cómo vender el activo antes de acabar la ejecución de la obra, antes de, hacer, antes de que saliese la subasta. Esto indica claramente que lo que se estaba subastando era un activo financiero. Es un disparate. ¿Cuál es el problema? El problema es que para hacer el recorte de la reforma eléctrica se tuvo que cambiar el mecanismo de fijación de los precios, porque si no, no era muy difícil meter el tajo que se metía. Entonces, ¿qué se hizo? Se decidió no pagar por lo que se producía, sino por la potencia que tienes. Esto es una burrada sideral, porque provoca problemas de eficiencia enormes, enormes porque a ti no te importa producir mucho, lo que te importa es que te salga barata tu planta. Bueno, pues ese error de diseño inicial de la reforma, Tuvo, inevitablemente, porque si no, había que ser coherente, lógicamente, con el error inicial, tuvo que trasladarse a las subastas. entonces en las subastas se licitaron potencial que más barato fuese capaz de, de, de construirla. Y encima, además, se fijaba un precio marginal para todos ellos. Quiero decir, to, todos cobran. Pero mire, no será más eficiente subastar a qué precio eres capaz de venderme el kilovatio hora? como pasa en el resto del mundo. Entonces. Se, se diseñó mal se diseñó mal y de hecho con total seguridad sin ninguna duda antes del 2020 no están instalados todos los 8.000 y fracción de megas eh, subastados me preguntaba por los eh, retos de la transición energética como sé que el presidente me está mirando con cara a decir a ver que no me agilice un poco le voy a dar traslado exclusivamente de eh, otro mm, documento en el cual del cual formo parte como vicepresidente de la fundación renovables que la semana pasada presentamos, en el cual hay un montón, un montón de medidas hacia la transición energética vinculándose también a la participación social en, esta, en, esta, en, en, en la transición energética, que seguro que –se lo, lo insto a todos– seguro que les va a resultar eh, extraordinariamente interesante. Eh, creo que tenemos me queda, me queda una pregunta para el señor Capdevila con respecto a las plantas pequeñas en huertos grandes. Con respecto, no sé si le quedó contestado un poco con lo que explicaba antes, vale. Y con respecto al señor Martínez González, eh, me de lo que creo que no he hablado hasta ahora mmm, es del laudo, de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia, de, de, perdón, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre el laudo. Es lo que me preguntaba, ¿verdad? Que creo que es lo único que no ha podido meterse en lo que contaba hasta ahora. Pues mire, yo. Eh, los que nos dedicamos al, al, al derecho relacionado con la energía, la primera circunstancia que nos sorprendió fue cuando eh, eh, empezaron los laudos un poco antes, empezaron los arbitrajes, perdón, contra España, la Comisión Europea, con el nuevo recién llegado comisario, eh, se presentó en todos los arbitrajes con una figura jurídica muy, muy particular que se llama la micus curiae, que es digamos el, el hombre de buena fe que llega allí a participar en ese en el litigio arbitral pues para decantarse de alguna manera. Esto hablando de la Comisión Europea. ¿eh? ¿No? Y esto pasó. Entonces, eso fue un síntoma que a los a, me consta que a los fondos de inversión incomodó, incomodó. Pero bueno, fuera como fuese, eh, el desarrollo de lo que iba a pasar más o menos se preveía y, efectivamente, se, se intentó contingentar todo lo que se pudo por parte de la Administración. Y, en este caso en concreto, se intentó contingentar eh, trayendo, esforzándose en que un proceso concreto, como fue la sentencia que salió el otro día, en el cual un convenio internacional de dos países de la Unión dos países de la Unión dijese el Tribunal que no podía efectivamente eh, acudirse a un convenio arbitral entre dos países cuando hay un derecho comunitario que vincula a estos, dos, a estos dos países también de la Unión. Bueno, con respecto a eso tengo muchas dudas, como las tenemos todos en el ámbito jurídico de la energía. Tenemos muchas dudas porque, para empezar. Como muchos de ustedes sabrán, la propia Comisión está apostando denodadamente, tanto en el TIP como en el Z, por la instauración prácticamente a diario de convenios arbitrales de inversiones. Entonces, ahí hay la primera circunstancia particular. Dicho esto, en absoluto tiene un acuerdo internacional es una ley. La Carta de la Energía es una ley de aplicación directa en el Estado español. Mientras no haya una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que diga que ese, que ese acuerdo internacional es ilegal, la otra se tiene que aplicar con total seguridad, sin ninguna duda. Si el Tribunal de Justicia de la Unión Europea es capaz de decir que un acuerdo entre España y, por ejemplo, que es el más cercano y más peligroso que viene, Arabia Saudí, no puede ser aplicado porque el Tribunal de Justicia dice que tiene que ser el derecho europeo, pues tenemos un problema tenemos un problema porque en realidad ya nada vale para nada. Mi opinión es que no va a suceder así y mi opinión es que lo que está haciendo el Gobierno de España, vamos a decir legítimamente, porque por supuesto tiene derecho a defenderse, es hacer lo posible por detener esa ola todo el tiempo que pueda. Pero por desgracia, y digo por desgracia, la ola viene. Eh, y creo que solo me queda el señor Herrero Bono. Creo que, en realidad, eh, usted ha contestado casi a todos, los a todos sus compañeros a las preguntas que me hicieron a mí. Porque, fíjese, que yo venía aquí a hablar de las dificultades de las barreras sociales, de las barreras a la generación social que hay en este país, y usted sobre eso no ha dicho ni una sola palabra. Entonces, quizás por eso todo lo que ha pasado. No quiero dejar de empezar diciendo algo que estoy seguro que muchos de los que me van a escuchar en, eh, eh, por vía telemática les ha hecho llagas. Me gustaría que, cuando pueda, haga público un informe en el cual, supuestamente, la foto, los fotovoltaicos tenían un 25% de rentabilidad. Porque, mire, le voy a contar una cosa. En el Tribunal Supremo, cuando fueron los primeros recortes eh, siendo ministro el señor Sebastián, eh, la Abogacía del Estado solicitó eh, un informe pericial judicial, no de parte, sino judicial, en el cual, aleatoriamente, estableciese a cinco plantas de las varias de los veinte que recurrieron, más o menos, aleatoriamente, evaluase la rentabilidad de esas instalaciones. Esto, insisto, el Tribunal Supremo, la Sala Tercera y la Abogacía del Estado. Y esa pericial judicial que no presentó ningún productor fotovoltaico, sino la Administración, estableció que la rentabilidad de las instalaciones antes del recorte oscilaban entre el 6% y el 8,5%. Quizás en las cinco, ¿eh?, en las cinco aleatoriamente. Quizás porque a lo mejor el IDAE, en los papeles fantásticos del Sol Puede Ser Suyo, que comentaba antes, también identificaba que los proyectos base se establecían sobre una rentabilidad en torno al 7% o igual que la memoria económica de la, del Real Decreto 661 e incluso del Real Decreto 436 cuyo cuya elaboración eh, fue el, la semana pasada el, el cumpleaños fíjese usted la sociedad que tengo yo que le voy a hablar que la, la promoción que, en la que, en la que participo yo se desarrolló porque le había gustado la normativa del 436 que era del PP. Entonces, re quiero recordarle, el 25% que usted dice es falso. Es falso, pero no porque lo diga yo. Lo puedo decir yo porque sé que no, no conozco, a ni y conozco a muchos fotovoltaicos, no conozco a ninguno que tenga una rentabilidad del 25%. Pero es que resulta que cuando lo quiso evaluar el Tribunal Supremo le salió entre el 6 y el 8. Es importante empezar por esto. Eh, nada, simplemente decir, usted me habla del déficit de tarifa, eh, claro, es, sucede que el déficit de tarifa, cualquiera que se informe sabrá que empezó más o menos en el año 2005. Entonces, bueno, claro, que el le quiera achacar a la, a la fotovoltaica el déficit de tarifa, que como usted sabe, es, es, eh, apareció de forma masiva en el año 2008, pues hombre. Yo no le, no le voy a poner en cuestión que, de alguna manera, el incremento de la retribución a las nuevas instalaciones fotovoltaicas incrementó los costes. Claro que no. Le hubiese hecho de menos en usted y en alguno más que, de alguna manera, identifique que aquella situación también provocó que hoy tengamos tanta producción renovable como usted ha dicho hace un momento. Pero, claro, no sé si es, si es interesante que se ponga medalla sobre ese particular cuando… La primera norma energética de su gobierno fue la moratoria renovable de la ley 1-2012. Y entre tanto, entre tanto, nos encontramos con un, un, un minuto que me da el presidente. Entre tanto, encontramos pues, prospecciones petrolíferas, profusión del fracking, del gas. Entonces, mire. Y lo más importante de todo, que intentaba avanzar un poco antes pues claro que podría haber habido, eh, poder, poder haber habido retoques en la situación para arrimar el hombro, como todos. Pero es que nunca nadie quiso participar, que nosotros participásemos en esa, en, esa, en esa negociación, nunca nadie. Claro, que me diga que ustedes intentaron que se acabasen los beneficios caídos del cielo, los windfall profits, pues entonces es que usted y yo tenemos una un, le damos un significado diferente a lo que significan porque en realidad eh, en la teoría energética vienen de los, la fijación de los precios marginales de, de la gran hidráulica y creo que eso nos lo han tocado ustedes. Eh, creo que solo me, mire sí quiero contar, quiero decir una cosa. Ayer mismo el, el, el comisario Cañete y el presidente de la Junta y varios políticos más de mucho renombre participaron en mi pueblo, que es Lugo, en la uh, puesta en funcionamiento de una de la nueva sede de una gran empresa, una estupenda empresa de energía renovable, de energía eh, fundamentalmente eólica, pero también tiene solar. Eh, y fíjese usted, montó una instalación enorme, grandísima, puntera en el mundo, autosuficiente completamente. Y se desconectó de la red. Hombre, yo creo que a lo mejor si, si resulta que la normativa del autoconsumo no fuese como es en España, perfectamente podía suceder que no estuviese descolgada de la red y que pagase también parte de los costes asociados. Claro, si fuese una regulación prudente. Le termino con, lo, con su última pregunta. Mire, yo en el, cuando eh, en el año 2006 no había venido todavía el decreto ese de que dice usted, del señor Zapatero. En el año 2006 eh, juntamos, nos juntamos 46 familias gallegas para desarrollar una planta solar y que la hicimos entre todos. Pues, mire, eh, se puso en funcionamiento efectivamente en el año 2008, finalmente, y mm, hipotecamos nuestros bienes hasta formas que ni siquiera usted se podría imaginar. Y, mire, por ser explícito, desde el año 2008... Hasta hoy le juro por mis hijos que no hemos, recuperado, no hemos recibido ni un céntimo. Y gracias a eso todavía no, podemos, no tenemos que vender la planta. No sé si esto es eh, suficiente por, para, suficientemente descriptivo para usted. Presidente, muchas gracias. Muchas gracias, señor Castro. Suspendemos unos momentos para, dar la, para hacer el cambio de compareciente.